Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a ver dos paneles en lugar de uno, porque contienen las mismas herramientas y uno es súper pequeñito y el otro es el que contiene toda la chicha, ¿vale? estoy hablando de los paneles dedicados a la edición de polígonos y de elementos, para verlo como de costumbre generaremos nuestra nuestro cubo, con cinco segmentos en cada cara, y lo convertiremos en editable poly, le voy a dar al F4 para ver los segmentos, aunque ahora no sería necesario, y hablo de estos dos subconjuntos, los paneles que contienen estos dos subconjuntos, eh, comparten las herramientas, así que viendo un panel vamos a saber cómo funcionan las herramientas en el otro panel, os los voy a enseñar ahora al principio, primero veremos este panel de edit polygon y aquí tendremos una serie de opciones que están en el otro panel concretamente serán la de insert, insert vertex, flip y la parte de edit triangulation, retriangulate y turn vale para que lo veáis como tiene tan poquitas cosas, se pone aquí abajo, ¿veis? Así pues, eh, viendo el panel de la edición de polígonos, damos por explicado también el panel de la edición de elementos, ¿vale? Bien, Insert Vertex, ya lo hemos explicado en vídeos anteriores, no lo voy a volver a explicar, ¿vale? Sabéis que consiste en ir agregando vértices allá donde deseemos, ¿vale? La herramienta Extrude la hemos visto también, pero aquí tiene algunas peculiaridades que me interesa explicaros. Veréis. Vamos a pulsar Alt-W. para que veamos esto un poquito más grande. ¿vale? Y eh, la, la herramienta de extrusión, si pincho en el botón, va a hacer lo que hemos visto a, hasta este momento. Realizará la extrusión de los elementos seleccionados directamente. Vale. Entonces lo que voy a hacer es sacar el caddy. Pero antes voy a hacer una selección. Puedo seleccionar tantas... Eh, caras, ¿vale? Los polígonos son caras, ¿vale? Es un conjunto de aristas cerrados con una superficie, ¿vale? Y viene a ser una cara. Y dependiendo del número de aristas que tenga, que pueden ser entre 3 e eh, infinitas, pues estaremos hablando de triángulos, quads o en gons ¿vale? O en eágonos. Bien, eh, seleccionaré esta cara y esta cara, ¿vale? Y ahora veréis por qué. Esto eh, que os voy a explicaros ahora ocurre, seleccione lo que seleccione. Si selecciono caras aquí en este lateral o aquí arriba, va a hacer lo que os voy a explicar ahora. ¿Vale? Entonces, ahora veréis por qué hago este matiz. Os lo explico enseguida. Bien, si damos aquí a la, al Settings de Strut y sacamos el CADI, tenemos en el CADI, aparentemente muy sencillo, eh, dos dos casilleros. El primero lo que nos va a permitir es seleccionar el modo en el que queremos realizar esta extrusión y aquí tenemos varias opciones. La primera, que es la que está marcada ahora mismo, lo veis aquí en el texto que hay aquí arriba, es Group. ¿vale? Esto lo que va a hacer es tomar toda la selección que, que tengamos como un grupo y las va a extruir como si un único elemento fuera. Va a tomar un promedio de las... Eh, Normales de cada una de las caras que tengamos seleccionadas y en base a ese promedio va a realizar la extrusión, ¿vale? Este eh, indicador de aquí lo que va a marcar es a qué distancia va a realizar esa extrusión, de tal manera que yo lo puedo hacer, que sea más pequeña o más larga, ¿vale? Bien, hasta aquí bien. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos aquí? Si yo hago un clic aquí, me pone local normals. Local normals lo que va a hacer es... Tomar la selección como un único grupo va a realizar la extrusión, pero va a tener en consideración las normales locales de cada una de las caras. Por eso realiza la extrusión de esta manera. Me voy a posicionar así que lo vamos a ver mucho mejor. Fijaros, ha tomado esta, esta cara y ha realizado la extrusión hacia allá, ha tomado esta cara, ha realizado la extrusión hacia allá, pero como todo es un grupo, las ha mantenido unidas aquí, ¿vale? En la opción anterior, hacía un promedio y sacaba las caras en perpendicular hacia este lateral. ¿Vale? Bien, si pinchamos aquí nuevamente, ahora estamos realizando una selección por polígono. Va a tomar cada uno de los polígonos de forma individual y va a realizar la extrusión. Por eso me he venido aquí a hacer esta extrusión, este ejemplo, ¿vale? y no me he venido aquí. Porque si me vengo aquí, no lo vais a apreciar, pero va a ocurrir. Cada una de estas caras, si yo las seleccionara, serían eh, extrusiones independientes y generarían caras entre medias de ellas. Para que lo veamos, vamos a seleccionar aquí. Bueno, voy a anular la, la selección. Voy a seleccionar estas. ¿vale? Voy a dar una vuelta porque me ha ocurrido antes que haciendo pruebas se me han seleccionado caras donde no quería. Bien, ya tengo mis caras aquí seleccionadas. Y voy a dar la opción extrude, vale? En mi opción extrude está seleccionado por polígono ahora mismo. Es decir, cada una de esas caras se ha extruido individualmente. Si yo valido esto, vale? Puedo tomar la, la herramienta de mover. Si selecciono esta cara. A ver, perdonas. A ver. Que tengo. Está el ratón muy sensible. Fijaros. Vale? las caras que os comentaba. Esto si lo hago con cualquier otra cara, veréis que arrastrar las demás, lo veis, ¿no? Pero aquí no, ¿por qué? Porque ha hecho las extrusiones de forma individual. Estas caras están extruidas individualmente, ¿vale? Bien, voy a deshacer y os sigo contando cosas. Voy a seleccionar estas dos caras como las tenía y volvemos aquí a nuestro CADI, ¿vale? si le vuelvo a dar aquí aparece esta opción que no, no está haciendo nada y en esta opción como grupo lo que os quería enseñar veis ha seleccionado la dirección de las normales estas caras de aquí son más anchas que estas entonces al hacer el promedio de la dirección de las normales la extrusión la realiza como la estáis viendo si esto este cubo fuera completamente cuadrado saldrían perpendicular por esta lista vale una cosa que no os he contado aquí en local normals se despliega esta opción de aquí y esta opción de aquí lo que nos va a permitir es eh, eh, atenuar un poco la forma de la extrusión. fijaros me voy a poner así una vista un poco superior para que veáis a qué me refiero va a tomar el punto eh, los puntos de unión de todos los polígonos que tengo seleccionados vale y si lo llevo a 0, fijaros veis atenúa un poco esto y si lo llevo a uno lo lleva al nivel extremo esta opción solo está eh, útil o solo la tenemos disponible con las eh, locales con las normales locales de acuerdo bien con eso eh, tenemos explicado la extrusión con las peculiaridades que tiene para este tipo de, de, sub, de subobjetos, ¿vale? Outline o oh, Outline es eh, el perímetro, el contorno, ¿vale? Lo que nos va a permitir realizar esta herramienta va a ser agrandar o empequeñecer única y exclusivamente el contorno de la selección que tenemos hecha. Fijaros, yo voy a seleccionar. Eh, estas caras esta no la quiero bien tengo esas caras seleccionadas vale vamos a dar una vuelta no va a ser que tenga que otras seleccionadas vale tengo estas caras seleccionadas si yo trabajo con outline va a tomar el contorno de la selección y me lo va a agrandar o lo va a achicar pero todo lo que hay dentro va a respetar el tamaño que tiene actualmente vale esto es importante porque podríamos entender al ver el funcionamiento de la herramienta que lo que estamos haciendo es un escalado cuando no es así. Cuando escalamos, escalamos todo, tanto el perímetro exterior como todo lo que hay dentro, pero de esta manera solo manipulamos el perímetro de la selección. ¿vale? Si lo activo y ya estoy en el modo outline, al ponerme sobre la selección, fijaros que el cursor ha cambiado. Yo ahora puedo desplazar verticalmente hacia arriba y hacia abajo A ver. perdón, hacia la derecha o hacia la izquierda en, horizontalmente no, y hacia arriba y hacia abajo al desplazar, fijaros el contorno de, de la figura se hace más pequeño más grande, pero el cuadro que tenemos en medio, ese no está cambiando de tamaño sigue manteniendo su tamaño ¿Vale? Solo estamos manipulando el perímetro exterior. Por eso se denomina Outline. ¿vale? Si utilizamos el CADI, espérate, voy a deshacer. Si utilizamos el, el CADI, vamos a poder realizar la misma operación. ¿vale? Tal vez con un poquito más de precisión. Incluso podremos dar una numeración específica para realizar esta acción. ¿vale? Y aquí tenemos una herramienta que se denomina Bevel. Y que no tenemos que confundir en ningún momento con Chamfer. ¿vale? Eh, la traducción de Bebel es Bissell. La de Chamfer es Chaflán. También puede traducirse como Bissell, vale. Y las funciones que tienen esta herramienta y la otra son distintas. Con Bebel lo que vamos a realizar en un primer momento es una pequeña extrusión. Y en, un segunda, en una segunda acción dentro de todo el proceso lo que vamos a hacer es darle eh, definición al, al perímetro que queda destruido vale fijaros yo aquí si pincho y muevo hacia arriba o hacia abajo desplazo hago esa extrusión que os comentaba cuando libero el botón del ratón y muevo hacia arriba o hacia abajo digamos que lo que estoy haciendo es un outline, fijaros que el cuadro de en medio no está cambiando, está haciendo un outline, es una combinación de un extrude y el outline, ¿vale? Y de esa manera queda nuestro, nuestro bisel, ¿vale? Lo podemos hacer más o menos bonito, ¿de acuerdo? Después tenemos la opción insert, que para esa me voy a venir aquí. Yo puedo realizar una, una selección múltiple. ¿Eh? A ver que no tengo otras caras seleccionadas. Es que me ha pasado antes, por eso estoy mirando. Bien, yo puedo realizar una selección múltiple o lo puedo hacer sobre un único... Uh, activar el bebel, Sobre un único polígono. El inset lo que va a hacer es, es algo parecido a una extrusión, pero lo hace en el propio plano del polígono o del grupo de polígonos que tenemos seleccionados. Eh, lo que está haciendo es generar geometría y crea una nueva cara o varias caras nuevas vale para que lo veáis voy a pinchar y si arrastro fijaros ¿vale? eh, me genera esto esto es un inset ha generado esta esta intrusión vale dentro de la propia cara de o las el propio plano de toda la selección que tengo hecha y ha generado nuevas aristas y nuevas caras en torno a mi selección de acuerdo esto con una única cara también funciona. ¿vale? ¿Veis? Bien, para terminar el proceso, como de costumbre, con el botón derecho del ratón o bien haciendo clic en la herramienta de inset. Vamos a ver eh, el CADI. El CADI, como veis, eh, lo que nos va a permitir es realizar este inset. Bien, esto es interesante. Mirad, me voy a venir aquí y voy a seleccionar estas caras, ¿vale? Con el Cadi yo puedo realizar este inset como un conjunto con todas las caras que tengo seleccionadas, vale, o bien de forma individual. Y fijaros, solo por curiosidad, si yo tomo esa selección y la muevo un poquito en el eje, así, pues tengo una tableta de chocolate, vale. Pero bueno, que es, es una manera de hacerlo. Esto, por ejemplo, si queréis hacer ventanas o queréis hacer algún tipo de puerta donde tenga marcos de, de este estilo, pues puede ser interesante, ¿vale? Para un millar de opciones, ¿vale? Podemos realizar el Inset de forma individual o bien lo podemos hacer en conjunto con el CADi, Si no seleccionamos el CADi y lo hacemos directamente, el Inset lo va a crear sobre el grupo de selección que tengamos hecho. La opción Bridge la hemos visto ya en vídeos anteriores. No la voy a explicar, la doy por explicada. Flip lo que hace, esta es otra de las opciones que teníamos compartidas con el subobjeto de elementos. vale. Flip lo que hace es invertir las normales de las caras. Es decir, estamos invirtiendo la orientación de las propias caras. De tal manera que si esta es la cara exterior, al darle a Flip lo que hace a la cara es que, que esta parte de, que tengo hacia, hacia mí, sea la cara exterior y esta la interior vale, es decir, invierte la normal, vale sobre esta selección que tengo hecha, si doy a flip veis que se han oscurecido las caras y es precisamente por lo que os he dicho 3ds max, las caras invertidas nos las muestra de esta manera por defecto, vale entonces, están ahora mismo apuntando hacia el interior de la, de la geometría que tenemos aquí si queremos corregirlo pues tan sencillo como seleccionarlas e invertir de nuevo. Y ya estamos haciendo que las caras vuelvan a apuntar hacia el exterior de la geometría, sus normales concretamente. ¿vale? Hinge from edge es eh, una bisagra desde una arista. vale Esto de bisagra hace referencia a que nosotros podemos tomar en una cara eh, como referencia una arista y sobre esa arista ir realizando una Extrusión, ¿vale? Rotando sobre la arista que seleccionemos y con tantos segmentos como parametricemos en un principio, ¿vale? Y eh, va a generar geometría nueva, ¿vale? Para que lo veáis. Bien, si le doy directamente, teniendo una selección, va a realizar un paso y no vamos a poder parametrizar el número de segmentos que queremos que tenga y demás, ¿vale? Para que lo veáis, le doy y aquí puedo veis hace está tomando de bisagra esta arista que es la que sobre la que estaba más cerca del punto donde he hecho clic, vale y ahí está haciendo la bisagra pero aquí no está añadiendo segmentos vale no está añadiendo segmentos entonces lo ideal sería que tuviéramos varios segmentos y que hiciera una forma pues a lo mejor más o menos curva nos podría interesar a lo mejor esta forma nos puede interesar igualmente vale voy a deshacer y vamos a activar el caddy con el caddy vamos a poder manipular el número de grados que queremos que gire en, en esa arista concretamente el número de segmentos que queremos que tenga y fijaros esto ya hace como una pequeña curva ¿vale? y aquí lo que voy a poder es seleccionar sobre qué arista quiero que aplique el giro vale si selecciono esta arista de aquí el giro lo hace allí. Si selecciono esta lista de aquí, el giro me lo trae al, vale, porque es, es sensible a esto. Vale, me, me lo trae al lateral. Pero sí puedo decir que sea aquí. Y me hace la extrusión ahí, ¿vale? Allá donde seleccione me va a hacer el, el, la bisagra, ¿de acuerdo? Aquí mismo y toma por referencia el modo en el que lo estaba haciendo originalmente, ¿vale? Bien, una vez que ya estemos conformes, le daríamos a validar y si lo que hemos hecho ha sido activar directamente el botón, pues con botón derecho del ratón eh, finalizaríamos la operación. Ya no saldríamos del modo de bisagra y seguiríamos trabajando. ¿vale? Voy a anular. La siguiente opción, extrude along eh, spline, creo que nos la hemos encontrado ya en alguno de los vídeos anteriores. Esto lo que va a realizar es, sobre una selección que tenga realizada, una extrusión en la misma eh, posición en la que tengamos un spline definido dentro de nuestra escena, ¿vale? Y podremos parametrizar si queremos que lo haga como un grupo o con. Eh, con respecto a los polígonos individualmente, etcétera. Lo veremos cuando expliquemos las splines, que todavía no las hemos visto, ¿vale? Pero viene a ser eso. Luego ya nos queda edit triangulation, que ya lo hemos visto en vídeos anteriores, no lo voy a explicar, y retriangulate. Esto lo que va a hacer es, eh, 3ds Max va a buscar la forma de triangular las caras del modo más óptimo que él entiende. ¿vale? Entonces hace una retriangulación de las caras. Acordaros que ya os comenté que internamente todos los programas de diseño de 3D, incluso los propios motores de juegos como eh, Unreal o Unity, o incluso softwares como Substance Painter, triangulan todas las figuras. Cada uno lo, lo hace de la mejor manera que entiende. ¿vale? Luego Turn lo que hace es invertir eh, la triangulación de una determinada cara. No lo voy a explicar, lo he explicado ya en vídeos anteriores. Con esto hemos visto ya... No solo el panel de Edit Polygons, sino también el panel de Edit Elements que contiene las mismas opciones, o sea, las opciones que contiene son idénticas que en el anterior, ¿de acuerdo? Así que ahora ya lo que nos quedan son los siguientes paneles que van apareciendo y que son fijos, ¿vale? Como el Subdivision Surface, por ejemplo, ¿vale? Y veremos algún más, ¿de acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.